Absolutamente todos tenemos 1440 minutos disponibles cada día, pero te has preguntado, ¿qué haces con todo ese tiempo? Esos 1440 minutos se van volando cuando nos damos cuenta se oscurece el cielo, llega a la noche, ya es tiempo de dormir y qué hiciste con ese tiempo que teníamos disponible, el tiempo pasa volando frente a tus ojos. Pero antes de seguir desperdiciando nuestra vida, aterrizamos en este momento date cuenta de que solo tú eres libre y responsable de decidir qué hacer con cada uno de esos minutos el tiempo de tu vida es un recurso que nunca vas a recuperar con esto en mente en este vídeo te compartiremos los nueve errores que te hacen perder el tiempo. El primer paso para transformar tu vida será identificar las trampas que frenan tu crecimiento. Y activamente evitar caer en ellas, así que dejemos de perder el tiempo y empecemos. Y la primera manera de perder el tiempo es no tener un plan diario. Si no sabes que es importante para ti, te será imposible construir y lograr una buena vida cada noche antes de dormir. Haz una lista de las actividades que necesitas hacer, pase lo que pase el día siguiente para seguir progresando. Coloca un cuaderno al lado de tu cama y haz una lista de las tres cosas más importantes que tienes que lograr con base a esto. Haz un plan general de tu día que te ayude a orientarte considerando esas tres prioridades y luego a la siguiente mañana inmediatamente al despertar. Tómate el tiempo necesario para enfocarte plenamente en el plan que ya diseñaste. Esto te abriría la posibilidad de alcanzar una imagen del día perfecto y claro ese día ideal no existe, no puedes controlar todo lo que pasa y constantemente surgirán eventos inesperados pero lo que sí puedes lograr es planear los eventos clave de tu día y comprometerte a respetar los horarios que establece toda persona exitosa. Sigue este principio definir y cumplir las tres cosas más importantes, aleja todo lo demás y enfócate principalmente en esas tres diarias que necesitas lograr para seguir avanzando la segunda manera de perder el tiempo es navegar en redes sociales esto podría parecer obvio para muchos de ustedes sin embargo la trampa de las redes es cada día más potente las plataformas están diseñadas para hacerte perder mucho tiempo las redes sociales tienen un valor para conectarte con amigos informarte sobre lo que está pasando o motivarte con contenido inspirador sin embargo tienes que aprender a discernir cada vez que decidas brincar a tu teléfono escapando del aburrimiento pre Pregúntate este contenido me ayuda a construir o a destruir. Solo tú puedes decidir si el contenido te está ayudando a seguir progresando o si te está ahogando en un entretenimiento sin sentido que no aporta ningún valor a tu vida. Te sugerimos ser muy estricto con el uso de las redes sociales y utilizarlas únicamente con una intención clara. Cuidado con la adicción que genera nuestro teléfono. La tercera manera de perder el tiempo es quejarte de lo que te pasa. Ahora es tiempo de pausar el vídeo y observar a tu alrededor date cuenta de lo que tienes, no te compares con los demás, simplemente aprecia las cosas buenas que están sucediendo, desarrolla una mentalidad que, en lugar de quejarse, busque a través de la gratitud contemplar lo impresionante, que es estar vivo, la queja solo manchar al momento es una pérdida de tiempo que te hace sentir peor e incluso hace que las personas a tu alrededor empeoren cada vez que quieras quejarte, detente, observa y cambia el pensamiento por algo que estés agradecido, si hay un problema busca maneras creativas de resolverlo evita caer en una queja que te inutiliza y te coloca en posición de víctima agradece por lo que tienes y trabaja por lo que quieres así de simple. La cuarta manera de perder el tiempo es no saber fijar objetivos con qué frecuencia estableces tus objetivos esto es clave mucha gente va flotando por la vida siendo empujada por sus impulsos al no tener una clara visión para su vida van desorientadas de un lugar al otro pero para lograr una vida realmente extraordinaria es necesario que sepas fijar objetivos y por la vida sin saber qué es lo que quieres. Te hará presa fácil. Para las distracciones los pensamientos desordenados te van gobernando y nunca consolidas algo realmente magnífico. Por lo tanto tienes que aprender a definir una visión de lo que quieres lograr. Establece objetivos a corto plazo que puedes revisar cada mes, objetivos a mediano plazo que puedas analizar cada año y objetivos a largo plazo que establezcas cada tres años. Esto te ayudará a moverte con estabilidad sabiendo cómo y a dónde te estás dirigiendo la quinta manera de perder el tiempo es ver televisión la clásica forma de malgastar el tiempo llegas cansado a casa prendes la televisión y te preparas para consumir horas de netflix entendemos vivimos en este mundo moderno que nos succiona a ese comportamiento pero hagamos cuentas digamos que pasas una hora al día viendo televisión durante cinco días laborales de la semana y dos horas cada día del fin de semana esto resulta en un total de nueve horas por semana durante un año es decir 52 semanas las 9 horas semanales se convierten en 468 horas aproximadamente 20 días viendo televisión durante un año cuando lo observamos de esta manera rápidamente podemos reconocer los peligros de la televisión cuántas oportunidades estás desperdiciando cuántos talentos estás dejando de cultivar y mira este vídeo no tiene el objetivo de juzgarte la intención es que te detengas y reflexiones sobre lo que haces con tu tiempo en esta tierra cierto a veces es necesario el descanso pero cuidado de no abusar de aquello que te relaja. La sexta manera de perder el tiempo es decir si cuando quieres decir no. Es importante que aprendas a definir límites. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de decir si cuando. Realmente queremos decir no culturalmente. No queremos vernos como el malo y con la intención de evitar confrontaciones. Decimos que sí a todo. Pero entiende si estás diciéndole sí si a alguien más. Pero realmente quieres decirle no. Acabas por decirte no a ti mismo. Recuerda el tiempo. Es el recurso más valioso que tenemos. Entonces tienes que invertirlo en aquello que sea realmente importante para ti. No permitas que este regalo se escurra entre tus dedos. Y en cambio, sé muy consciente con la forma en la que pasas tus días, leal a tus principios y valores, y aprende a decirle no a todo lo que está en oposición a tu visión. Y la séptima manera de perder el tiempo es hacer múltiples cosas a la vez. Todos conocemos a esa persona que es famosa por hacer muchas cosas de manera simultánea. Para Parece que está en todo, logrando muchas actividades al mismo tiempo sin embargo esta persona vive proyectando una ilusión intentar hacer más de una cosa a la vez arruina tu productividad. El cerebro humano está diseñado para enfocarse en solo una cosa a la vez por lo tanto cuando fuerzas a tu cerebro a saltar de una actividad a otra lo estás volviendo más lento lo que arruinará su efectividad en todas las tareas que quieras hacer simultáneamente. Al querer enfocarte en todo acabas por no enfocarte en nada. Por lo tanto, dale a cada acción importante del día tu completa atención, fortalece tu concentración a través de ejercicios de respiración e intenta no romper tu enfoque mientras estés realizando las tres actividades más importantes del día. La octava manera de perder el tiempo es esperar el momento perfecto hay un consejo que mucha gente no va a querer escuchar empieza antes de que estés listo si estás viendo este tipo de vídeos significa que eres una persona comprometida a crear continuamente una vida mejor, pero hay un riesgo. El parálisis por análisis la mayoría de nosotros tenemos grandes sueños nos encanta hablar de ellos incluso puede ser que nos encanta investigar escribir o planear pero hay un punto que no queremos cruzar llevarlos a la realidad. El miedo al fracaso puede estar saboteando todos tus sueños al seguir esperando ese momento perfecto donde te consideres completamente listo para empezar pero adivina que ese momento nunca va a llegar así que es tiempo de conectar con toda esa emoción que sientes toma tu ansiedad tu miedo y tu inseguridad y transformarlos activamente en valentía y energía para tomar acción y luego acumula e impulsa esas acciones para que se conviertan en algo significativo. Sigue caminando y pronto verás que construyes algo. Toma el riesgo empezar antes de que estés listo o arriesgate a nunca empezar. La novena manera de perder el tiempo es no tomar ventaja de los transportes. Identifica los momentos de tu vida donde el tiempo pasa y no estás actuando con propósito por ejemplo en el transporte de camino al trabajo. La radio aporta muy poco valor a tu vida. Las noticias generalmente hablando están plagadas de contenido amarillista que realmente no te edifica. La buena noticia es que puedes transformar tu ambiente e ir acompañado de personas realmente inteligentes de sabios maestros o de genios emprendedores que te ayuden a cultivar tu mente como a través de los audiolibros. Esta poderosa herramienta puede ayudarte a transformar espacios que previamente estaban ocupados por la ociosidad. En la descripción de este vídeo te compartiré el enlace a nuestro podcast en el cual subimos contenido para emprendedores como tú te recomendamos seguir construyendo espacios de continuo aprendizaje en donde en lugar de acudir a los errores que te hacen perder el tiempo puedas en cambio seguir construyendo más herramientas y conocimientos. La procrastinación está buscando la manera de hacernos caer constantemente en malos hábitos. Estos errores de organización destruyen nuestra creatividad y productividad. Por lo tanto, sé consciente de tu tiempo, observa las trampas que te rodean y enfócate en lo que realmente es importante para tu vida. Ponle un límite a las distracciones y concéntrate en lo que verdaderamente quieres lograr. Muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con un amigo o familiar que se pueda beneficiar. Hasta la próxima.